Cuando habíamos hablado con la autoridad de la provincia en la, cuando terminamos la serie de 60. Y planteamos la situación de... Primera, la longevidad como lleva aquí, que eso da lugar a los desgaste propio de una actividad tan, tan fuerte, diría yo, con tantos años frente él, de dirigir un equipo. Nos pidieron, la autoridad, en, el, en, el, en aquel entonces nos pidieron que tirábamos un año más, lo hicimos como un problema de, de, de respeto a, a, a la Dirección de la Provincia que en ese momento no tiene. Y seguimos con la misma situación en cuanto a problemas personales, problemas de, de, de familiares, etc. Y mantuvimos. Dirigimos este año la serie 61, pero siempre fue con la, la mentalidad esa de cuando acabamos la serie 61, ya nos íbamos a pasar a la jubilación del Vista director, no del Vista rigor. Y entonces, bueno, eh, con la directora, eh, pero en funciones, ¿no? ahora se sí, despido. Sí, le planteamos lo mismo y se aceptó la. No diría que es jubilación, porque en definitiva es apartarnos tanto de lo que es la dirección como tanto, si vamos a seguir en el rigor, no vamos. No, no. Y a partir de eso pues bueno. La, la provincia decidió aceptar una renuncia, podríamos seguir en el Y o sea, a partir de ahí se han hecho movimientos, creo que el que compañero lo va a más ampliamente que ellos. Pero no es problema de ninguna situación, sin, sin, sencillamente, problema de situación personal que hemos tenido en los últimos años. Y creemos que era un momento de por lo menos poner un, un respiro, un descanso. Es la, lo que era comentar.